Vale, estamos palpando la zona de Milano. Eh, tiene un prolapso desde hace... Hemos visto que se ha empezado a prolapsar hace un par de semanas, muy poquito, pero cada vez ha ido a más. Entonces estamos buscando si hay algo que esté empujando el último tramo del recto que nos haga que se prolapse. A la palpación no notamos ninguna masa así que es verdad que la mucosa está muy, muy engrosada que tiene el esfínter anal muy distendido. Entonces vamos a intentar eh, acortarle el esfínter, intentar darle un poquito de presión para evitar que nos prolapse. El problema es que tienen mucha fuerza en esta zona y cada vez que va a intentar defecar, pues va a intentar echarlo para afuera. Entonces estamos lavando la zona para poderle dar unos puntos y que cojan fuerza. Le tenemos sedado simplemente porque, bueno, sabéis que es mayor y que eh, no queremos ninguna complicación para un proceso que es en verdad eh, dar unos puntos, es muy local. Entonces, aparte de la sedación que le hemos puesto, le vamos a infiltrar la anestesia local para que pierda la sensibilidad de la zona. Está ahí en dando dándole masajes masaje en la tripilla, que se me relaja mucho. Y Anita y Carlota <ríe> cotilleando. ¿Qué pasa, Omar? ¿Cómo barco? Pero no ahora que estamos tocando. Ahora está revisando ahí todo. Tenemos que dar ahora 5 o 10 minutos para cada efecto de la anestesia local y comenzamos. Vale. Vale. Va, pues